Los policías y a los, y, le, y a los delincuentes le echan al drin aquí. Desfilando el DGC. DGC, párense. Cuatro vehículos, 16 motocicletas. El ministerio envía el COVID-19. Cuatro unidades de motocicleta Comanda el teniente coronel. El Comipol Douglas Borrell. Diez camionetas patrulleras. Usted llama al 688 y vienen a mil. Trabajan con tal... Le llaman Los Ángeles Buenos de las carreteras. Estaba creado por el señor presidente Medina Sánchez. Es que le dio, le dio la oportunidad. Reacción. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Comisión Militar y Policial. 10 camionetas patrulleras modernísimas para servirte. Si bulan parto. Atienden damas que están en estado en la carretera y ahí van ellos, están donde quieren.